Estoy con el de fine, por lo tanto no me sale la skin, pero bueno es igual. Voy a poner las escaleritas que tenemos y para ir subiendo y bajando más rápido, vale? Pam, pam, pam. Los caminos que no llevan en ningún lado, pero bueno, por aquí, por aquí, por aquí. Y ahora vamos hasta la izquierda, ¿verdad? Por aquí. A ver qué se puede. Tiré a la lapa. ¿Por qué? No tenía comida La única escapatoria que tenía yo Yo tenía un corazón de nada Me dice, me quemé en la lava Me quemé como en las brujas Igualmente, que se quemaban la hoguera Pues yo me quemé en la lava El árbol este, ¿por qué no crece? A ver, ¿por qué no creces? Explícamelo, dame tus motivos Voy a aquí ¿Parece bien? Los chum se supone que son como los trozos ¿No? De... Una de Minecraft y planto otro. Y este lo planto aquí. ¡Oh, wow, wow, wow, wow! Encontré lo que quería. Por fin tengo para hacer la cama por aquí. Y he tenido que dar una vuelta demasiado larga a buscar ovejas. Y resulta que estaban aquí arriba. Perfecto, ahora ovejas. Por todos lados Ahora veo ovejas por todos sitios Y es que Cuando no encuentras una cosa Encuentras otra no entiendo absolutamente nada Vamos, dime, dime que mi casa está por aquí Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí mi casa Vale, aquí hay nada Que ya sería espectáculo Creo que tengo que ir para allá Porque mi casa está por ahí sí, Porque los números están bajando me ido a la otra punta, He ido a la otra punta Uy, que se está ahogando estoy alejando? Pues a lo mejor, pero ese árbol de ahí, suena Ese árbol que hay allí, me suena Tan mal no vamos No, tan mal no vamos ¿Ahora qué? ¿Qué tienes que decir? perdido, pero ha habido volver Dormir. ¡Aleluya! Después de no sé cuánto tiempo Tenemos cama Tenemos que dormir por las noches no nos vienen a atacar los bichos ¡No, no lo hagas! ¡Shh! sé lo que hago Yo ya sé lo que estoy haciendo Si no, no lo haría ¡No lo hagas! ¡Shh! Déjame que me concentre Déjame que me concentre Vale, ahí está Entonces. Lo siento, pero no, muy bonito, todo lo que tú quieras, pero, pero no No es un huerto en condiciones Este que voy a hacer ahora, sí es un huerto en condiciones eh, La tierra, por, bueno, lo que rellena esto Lo que rellena el pescado Y había veo árboles por todos lados Ese árbol no estaba y ese tampoco Hay árboles ahora por todos lados Acaban de aparecer árboles por todos sitios. ¿Y por qué? Pregúntaselo al juego. Al game. Opciones. Gráficos. Detalles. Eh, a ver. Es que son críos de 14 años. De 12. 10. Creo que tengo 25. Mm. Que llevarles al camino correcto pam pam pam vale entonces con esto se podía hacer algo ¿no? o necesitaba fuera tarta de calabaza entonces, cuenco tarta de calabaza vale azúcar huevos y una calabaza vale yo creo que era por eso ¿eh? también que iba un poquito más lento por el tema ese de la renderización del mapa porque el juego va bien El juego va bien El juego va bien vas a dar brotes? ¿O me tengo que esperar a que...? Vale, aquí Uno, uno ¡Wow! ¡Uno! ¡Increíble! Me ha dado un brote ¡Perfecto! Un brote de árbol ¿Para qué? Para nada No veo el Me he perdido otra vez ¡Perfecto! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? Eh. No lo hice. O sea, lo hice, pero lo puse en el chat. ¿Sabes? Contenido en el chat, en el directo anterior. Eh, si me ayudas a buscarlo, porfa. Lo apunté, lo puse en el chat. ¿Quién.? Sí, sí, sí, sí. Ya está, ya está, ya está. Esas son las coordenadas. Esas son las coordenadas. A ver, he puesto que se cargue menos chunks, porque si te fijas, eh, se carga lento, millas, pero es que si no, me va muy lagueado todo, ¿vale? Por eso. ¡Hemos <clas> he encontrado la casa, che! La hemos encontrado, la hemos encontrado. Y súper bien. Vale, voy a mirar para allá, línea recta. A ver qué es lo que... A ver qué es lo que encontramos Necesito hierro para hacerme un escudo Porque no tengo escudo Y las anteriores eran las de mi casa ¿Vale? La de juego, obviamente Al principio ¿No te acuerdas de la cueva que había debajo de, de la casa? Que era una pedazo de esplanada muy oscura Y que habían bichos Creo que ahí fue donde perdí las cosas que bajé, había muchos bichos, me morí, intenté recuperar las cosas y no podía. Y cogí treinta y tantos de, de hierro. Porque a mí me suena que tenía para una armadura. Porque dije, vale, mira, lo utilizo para hacer el cubo y así tengo ya para el huerto. Cojo y hago las tijeras para hacer lo de la lana, pero el resto del hierro no lo pude subir. Al, al horno Para quemarlo y hacerme la armadura Ahí está el fallo Porque, ¿ves? La armadura no la tengo Y a mí no me suena De haberme ido a la lava con la armadura Puesta, que entonces ya no. Vale, esa Aquí, vale recuérdame que es salir y el camino De al lado, no me tengo que ir A otro sitio el camino de al lado Recto, todo recto, todo recto A la cama Oh, muchas gracias A el francio El El rancio07 Muchas, muchas gracias No han crecido aún, no crecieron No crecieron Siguen en la edad del pavo <risa> Siguen en la edad del pavo Espérate Pam, pam, pam, pam. Eh, los podemos poner aquí. El tema de lo que son semillas y todo eso, ¿vale? Digo muchas veces, ¿vale? Pero irás acostumbrando a mí, ¿vale? Si se os ocurre alguna idea, me lo ponéis, ¿vale? En el chat también, o en los comentarios de YouTube, para la gente que está viendo esto desde YouTube, podéis dejármelo en, en los comentarios. Que por cierto. Eh, ya somos espérate ahora lo miro 246 ositos aquí en Twitch vamos a hacer palos vamos a hacer más palos 173 ositos en YouTube bueno bueno bueno vale a ver los árboles que hay aquí vamos a quitar los árboles lo primero vale el huerto va creciendo tiene eh, eh, eh, no hay más que enseñarte porque esto es lo que tenemos esto es lo que tenemos. Luego tenemos la parte de arriba. Por cierto, voy a plantar los árboles. No hay árboles alrededor. Y nos vamos a ir a minar otra vez, ¿vale? Ya hemos respirado aire puro. Ya hemos respirado aire de, eh, del exterior. Y ahora vamos a volver a entrar. La cueva. Vamos para allá. Vamos para allá otra vez. Menos mal que sé volver, porque si no... Vale, era por aquí. Aquí. Por aquí. ¡Ostras, qué bueno! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Que la antorcha antorchea. Ilumina. Aunque esté tirada en el suelo. Bueno, bueno, bueno. Eso ya es otro nivel, ¿eh? Eso ya es otro nivel. Por pues eso la dejo, ¿sabes? En el agua está. Porque. Porque va súper bien. Ahora, la pregunta es: ¿cómo subo hasta ahí? Pues no pasa nada. haciendo parkour. Ahora sí que tenemos ya para. Para hacer un pico. Ya tenemos para un pico y posiblemente para una armadura, chicos. Por aquí, exacto. Exacto. Es por aquí. Oh, boom. Uy, casi me voy por la derecha. Y tenemos escudo. Claro que sí. Voy a poner ahí, porque así... Mira, atención, atención, eh. Atención, atención. ¿Listo? Hago el cambio más rápido. ¿Veis que hay que coger la madera? Es importante. Es importante. Los arbolitos antorchas. más antorchas, ahí estamos, perfecto, perfectísimo, maravilloso el, el huerto que guapo Es que tal? tal antorcha esta Por quitar la antorcha Para Recoger todo el huerto que hay Huerto Mira Está bien ¿eh? Ahora está bastante mejor el huerto ¿eh? O no Ahora está bastante, bastante mejor eh. Bastante, bastante mejor Lo que se voy a hacer va a ser Ir antorcheando esta zona También Claro, con tantos árboles Por favor, vamos a antorchear esto un poco Y tenemos aquí A señorito eh, Porky O como lo queráis llamar Sigue vivo Pero mal <ríe> Sigue vivo, una manzana, perfecto justo lo que yo quería una manzanita una manzanita eh, para mí lo que es temprano serían las 7 8 ahí sí que es temprano ya las 9 10 bueno según y voy a quemar el oro en el horno Que está por aquí no aquí no hay nada por aquí abajo por cierto, si quieres compartir que estoy en directo por redes sociales Lo puedes hacer, ¿eh? Lo puedes hacer eh, Te digo, el, el robot este es un poco piquismiquis, ¿sabes? <risa> un poco bastante piquismiquis Que se queja por cualquier cosa Por aquí, aquí está Aquí está, aquí está Aquí está el horno eh, El hierro, el oro este lo quemo, por favor Vamos, más, más oro, más oro, más oro. Más oro. Más oro. Ah, que parece que sí. Perfecto, le estoy pegando con una antorcha. Le estoy pegando con una antorcha. <risa> me acabo de dar cuenta que le estaba pegando con una antorcha. Increíble. ¿Es esta? La capa es. A menos 46, vale. Ok. Come la montana. ¡Todo sirve! Sí, sí, todo sirve, todo sirve.